Sí. De farra son guanoni, la pasamos foni. esto no lo cambia la poli, poli De farra con mi homie, la pasamos foni. esto no lo cambia la poli, aunque se vienen por un chismoso que lo que quiere es que el bochinche se frene pero que espere que todavía la fiesta no muere ni la wii U, wii U no apaga esto es hasta mañana si no te gusta te la calas con tu drama pura gente sana una fiesta entre panas entre comillas por lo medicinal de esa rama que fuman los míos yo soy más de alcohol y no estoy herido soy diferente a lo que le han metido cada ser que yo he conocido esos mal parios Que siga la fiesta el bochiche cabrón Ahora voy por más, pero hablo de ron La noche encendía como aquel mal humor Del vecino que pensó que esta mierda se jodió Y andamos modo y modo y Mientras otro por ahí como el coyote luni tuni La vida la vacilo, aunque haters se me sumen Me quieren dar el suelo y me acostumbrar la Aunque se vienen, por un chismoso que lo que quiere Es que el bochinche se frene, pero que espere Que todavía la fiesta no muere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 si no estoy de farra, ando en las barras con guanoni O si no, creando barras en la casa con los comis Me gusta el bochinche siempre serio, nunca foni Antes de salir de casa, la bendición para Yoli Se prendió la conga con los tercios Esto se puso más caliente que grados grado Celsius Pendiente y ritmo que siempre aparece un necio Aunque si chocan luego pagarán el precio Activo con tu tío, evita los líos Si no tienes curda tranquilo, yo te la fío Ando amanecido y no ego el lío la gente buena, los que están al lado mío Esto no va a acabar, no me la van a cortar Tengo más ganas de beber que fumar No me le manden a bajar, apenas va a comenzar El after y me lo voy a vacilar Porque ando modo guanoni, modo guanoni Siempre serio, nunca phony Modo guanoni, modo guanoni Siempre serio, nunca phony Aunque se vienen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 Chapellín Negro. Sí, break, sí, break. Nuevamente de este lado. Ok. Protejo, Protejo. Siempre activo. vacilándola y jugando ah. vivo. Y pibios, Dios. Ya tú sabes. Que siga la fiesta el botiche, cabrón. Sí. Esto es petar el barrio. Pero hablo de ron.